Hola González, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a darles respuestas a sus preguntas eh, que nos hicieron en videos previos. El día de hoy es sábado, es algo, es un día algo lluvioso. Eh, nos venimos aquí a Stanley Park, estamos eh, cerca de lo que es eh, tipo malecón, la costa, digámoslo así. Y esto es lo que tenemos aquí enfrente. Día completamente lluvioso. Hay algunas personas que se vienen aquí para andar en bicicleta preparándose su cafecito. Ahorita aquí para poder afrontar este frío. Se traen su carro y optan como nosotros venirse aquí a comer el desayuno en esta parte de eh, British Columbia. Esperemos que disfruten este video en donde se van a dar respuestas a sus preguntas que dejaron en videos anteriores. La primera pregunta es por parte de Diana. Aquí dejamos su pregunta. Ella nos hace eh, con respecto en nuestro video de eh, eh, donde explicamos un poquito más acerca de la... Um, del tema del Tech Pilot de Preguntas y respuestas En ese se da una explicación De cómo es que el programa del PNP Tech Pilot ha sido Extendido de manera Permanente, anteriormente Había sido año con año Y pues en ese video explicamos De cómo fue que ya se extendió De manera permanente Ella nos pregunta si El Senior Devs Engineer eh, Estaría dentro de este eh, Dentro de este eh, programa, es si decir, podría aplicar eh, la, el título de a lo que te dediques no necesariamente debe de, de coincidir al título que tenga la lista de las 29 eh, profesiones. Por ejemplo, yo en mi trabajo soy Technical Support Engineer y la manera en la que coincidió mi puesto laboral fue como Computer Technician es aquí les dejo el, la lista, es el número, aquí se los pongo con número, eh, fueron títulos completamente diferentes, sin embargo las actividades que yo tenía en mi día a día eh, coincidían mucho con esta a, profesión. Entonces una de las recomendaciones que te podría hacer es que no necesariamente debe de coincidir. Estuve revisando y el título se parece mucho a dos eh, profesiones que están dentro de la lista. La idea sería que ustedes nada más cotejen y comprueben la descripción las actividades diarias para que puedan confirmar si este es este eh, algo que se parece a la actividad de tu esposo entonces una vez que este ya coincida pues ya estarían dentro de eh, considerados para poder aplicar a este programa del Tech Pilot que curiosamente y habíamos dicho eh, este eh, en teoría es para tecnología de la información pero inclusive si ustedes ven aquí en la lista hay profesiones que no son relacionadas a tecnología de la información. Por ejemplo, hay ciertos traductores. Inclusive, si tú eres un traductor y te metes ahí a la lista, podrías estar aplicando. Si tú eres un ingeniero civil o si tú eres un ingeniero químico, también está aquí dentro de la lista, en la parte superior. Es interesante cómo eh, no solamente es el tema de la tecnología de la información, sino este también aplica para profesiones en el tema de eh, que está necesitando british columbia la siguiente pregunta también es de diana aquí les dejamos la pregunta eh, nos dejó una pregunta en nuestro video de vídeo de preguntas y respuestas justamente y ella nos hace con respecto a que qué, cómo funciona el tmec que si sabemos algo al respecto que se da una oferta laboral tipo 0 a y b y se le puede otorgar el permiso de trabajo porque estamos exentos del LMIA si se sabe algo al respecto. Lo que sé al respecto de esto es que el TEMEC es el nuevo nombre que se le da al NAFTA. En qué consiste NAFTA y el TEMEC es que se hace un acuerdo entre tres eh, naciones que son Estados Unidos, México y Canadá y lo que hacen es beneficiarse de este tratado para que se puedan enviar trabajadores sin que eh, tengan que tramitar un LMIA especialmente de México hacia hacia Canadá. Entonces lo que solicita y lo que indica aquí esto es que eh, todo trabajador que tenga una oferta laboral va a poder estar trabajando sin la necesidad de que la compañía tramite un LMIA. Un LMIA es un proceso muy exhaustivo para la empresa ya que debe de corroborar que ha estado intentando buscar trabajadores de manera local pero no lo consigue el temec o anteriormente llamado nafta lo que hacía lo que hace es justamente eh, hacerle la excepción acá a la empresa para que no tenga que tramitar al LMIA, pero sí tenga que tramitar el permiso eh, eh, para que se pueda atraer a la persona porque no solamente es que le dé este, la oferta de trabajo sino también le da unos pequeños papeles para que eh, eh, por su cuenta la persona pueda sacar su permiso de trabajo abierto eh, o bueno en este caso sería un trabajo de permiso cerrado porque estaría trabajando nada más con esa empresa una de las cosas que yo le estaría viendo a, a esto es que no solamente es que se toquen puertas diciendo, oh, tú puedes tramitar a través del TMEC eh, mi permiso de trabajo. Desafortunadamente también la empresa debe de estar al pendiente de esto. No solamente es de que tú lo sepas, sino la empresa también debe tener conocimiento al respecto. Y y en caso de que no lo sepa, debe de estar abierta para poderte dar el seguimiento. Ya que desafortunadamente algunas empresas, aunque te estén buscando y si ellos de eh, pronto se ponen un poco cerrados al momento de tramitarte, el permiso pues eh, va a ser complicado. El Temec, anteriormente llamado NAFTA como les decía, eh, es de pronto no todas las empresas lo llegan a hacer. Eh, en mi empresa hace poco se tramitó esa excepción. Fue la primera vez que lo vi durante eh, unos uh, siete años más o menos que llevo trabajando ahí y mandó un correo de manera interna diciendo oigan eh, necesitamos por favor que eh, consigan este perfil, este perfil eh, lo estamos buscando para traerlo para Canadá, se le va a dar un permiso de trabajo eh, a través de este tratado y esa era una de las ventajas, el perfil pues obviamente es un perfil muy específico ellos pues no lo han encontrado y por eso es que decidieron abrir esta convocatoria eh, y pues bueno, um, así es como funciona eso del TME que esperamos que te haya sido de utilidad Otra pregunta que recibimos es la de Alexa en el video de tips antes de llegar a Canadá ella pregunta que si su tarjeta de crédito genera cargos altos aquí en Canadá. Si es una tarjeta que tú traes de México y la usas aquí, posiblemente te va a generar un cargo cuando tú quieras sacar dinero en efectivo de esa. Pero si vienes y haces tus compras o pagas con esa tarjeta de crédito, pues solamente tienes que estar al pendiente el tipo de cambio al día. Porque hay veces que está en $15.50, 16, no sé, ahí sí tienes que checar como para que sepas cuánto te van a descontar o cuánto te van a cobrar de tu tarjeta. La otra pregunta que nos hace Alexa es ¿cuánto dinero en efectivo recomendamos que traiga? Nosotros en este video decimos que no recomendamos mucho efectivo porque casi, eh, bueno aquí es muy común que se usen las tarjetas eh, de crédito o débito. Pero si tú quisieras traer dinero en efectivo, pues no sé, quizás pensaría que mil dólares está bien por cualquier cosa o que no excedan los diez mil dólares que te dejan pasar en la frontera, porque si te excedes creo que tienes que declarar. Y su tercera pregunta es que ella planeaba traer dinero en efectivo, pero con estos tips que nosotros dijimos, pues ya no sabe si traerlo en efectivo y crear una cuenta aquí o mantenerlo en su cuenta. Nosotros cuando llegamos man eh, mantuvimos ese dinero en nuestra tarjeta y cada que necesitábamos el dinero para pagar eh, algunos servicios pues íbamos al banco y sacábamos el dinero. Pero me acuerdo que por cada transacción que hacíamos o por cada eh, retirada de dinero si sí, los cobraban como de 5 a 15 dólares, la verdad no recuerdo muy bien pero porque nosotros teníamos por ejemplo el Banco de México que era Bancomer y veníamos y sacábamos el dinero en el Banco de Montreal entonces eran bancos diferentes pero he escuchado que por ejemplo el Bank que lo puedes encontrar también aquí según esto no te cobra eh, comisiones ni cargos pero ya es opcional, nosotros te recomendamos que si abras una tarjeta aquí, nosotros usamos el, el, la línea de banco que es Tidibank, eh, no nos cobra comisiones ni nada, nos da al, algunos bonos por pagar con la de crédito siempre y cuando pues, paguemos puntualmente y pues eso es lo que nosotros te recomendaríamos, porque fue lo que hicimos, ¿no? traer nuestro dinero en la tarjeta y de ahí ir haciendo como que las transferencias. La otra es que por medio de una aplicación como Remitly o no sé, alguna otra similar, pues tú te hagas tus autodepósitos a la tarjeta canadiense una vez que ya llegues aquí y la abras. La siguiente pregunta es por parte de José. Aquí dejamos su pregunta. Él nos hace la pregunta en nuestro video de cuál es el nivel de inglés mínimo para venir a Canadá. En él explicamos nuestra experiencia de cuál fue el inglés y las diferentes opciones que se tienen para poderte venir aquí a Canadá cuando tu inglés es algo relativamente bajo. Y bueno, él aquí nos hace varias observaciones, varios comentarios. Uno pues es este, que ya está suscrito y nos ve desde hace algunos meses. Eh, muchas gracias por vernos y por ser un suscriptor. Gracias. Este, <risa> También nos eh, comenta que pues es un excelente video el del BCPNP Tech Pilot, pero que pues aún así se le hace complicado de entenderlo. Ahí bueno, comentaría que pues, efectivamente es algo eh, difícil el tema del tech pilot cuando lo haces por tu cuenta. El video definitivamente está pues para que lo podamos entender pues los que no nos eh, este, dedicamos a este negocio ya que pues eh, esta información pues la llevan mejor los abogados o los consultores y esta es una oportunidad de que te metas como a la parte técnica de ese asunto. Y pues que se pueda de alguna manera tener mejor tacto eh, con, con, con este, eh, pues si no difícil, con algo enredado, un, algo enredado el tema. Pero bueno, si pudiera hacer un, un resumen bastante este, abstracto de este Tech Pilot o del programa es que eh, se basa en un sistema de puntos, el máximo de puntos que puedes conseguir es 200 dentro de estos puntos consideran tu nivel de inglés, eh, tu oferta de trabajo, tu experiencia y este, eh, eh, conforme a esa cantidad de puntos que tengas a también cuánto ganas o cuánto ganas con la oferta de trabajo que tienes y con todo esa, toda esa suma de tu experiencia pasada eh, todos esos puntos eh, pueden hacer sumarte hasta 200 es fácil saber eh, si, si juntas esos 90 esos 200 200 puntos el mínimo promedio en estos eh, meses por el tema de la pandemia para el tech pilot es de 80 puntos Entonces, estamos hablando que es por debajo del 50% estamos hablando de un 40 40% si lo cumples pues podrías aplicar hacia allá ¿no? eh, eh, es fácil, te metes a la página del Tech Pilot eh, te registras respondes las preguntas y conforme a esas preguntas vas a poder saber si, eh, eres, si aplicas o no aplicas este, y bueno, eso sería como que un resumen bastante sencillo y bueno, eh, él nos comenta al respecto también de que Está pensando en estudiar en Camosun Kodash. Nosotros no sabíamos de Camosun Kodash. Vemos que está aquí en la parte de Victoria y pues sería una excelente oportunidad. Y bueno, comenta también al respecto de que tiene muchas dudas. Hay muchas dudas. Es este mi edad, dejar mi familia. Definitivamente eso es complicado. Los, los entiendo cuando hablan que, eh, de cuando extrañan a la familia en México. Eh, si sí es algo definitivamente complicado, ¿verdad, amor? De repente eh, venirse acá y de pronto nosotros, ella estaba viviendo en Kamloops, yo eh, aquí en Bornaby y pues este distanciamiento que estábamos aquí juntos era algo pesado, ¿no, amor? Sí, claro, porque aunque ya estábamos en Canadá, pues no estábamos viviendo juntos. Pero todo vale la pena, esperemos que puedas llegar con tu familia, eh, si llegas con tu esposa, pareja o con las personas que tú necesites estar aquí, yo creo que va a ser eh, un poquito más leve el impacto porque pues van a estar juntos, pero de lo contrario pues son las eh, opciones que a veces se presentan para poder cumplir los sueños y pues echarle muchas ganas para que pues no sea tanto tiempo que pases lejos de tu familia. Él dice que ha estado en Chiapas y que la gente es muy chévere y buena, y buena. Dice la comida es espectacular, saludos desde Bogotá, Colombia, eh, saludos, saludos parceros, saludos. parceritos, este, muchas, muchas gracias por estarnos viendo desde Colombia y pues esperamos hayamos respondido a tus preguntas, saludos José. Hola Marleni, gracias por tu pregunta que nos dejaste en el video de cómo fue que llegamos a Thompson Rivers University. Bueno, Marleni nos pregunta prácticamente cómo fue que recibimos esa carta de aceptación por parte de la escuela. Si yo apliqué directamente al inglés o al diplomado. Bueno, ya hemos comentado nuestra historia en videos anteriores, pero eh, prácticamente fue inscribirnos directamente al diplomado. En este caso yo venía a estudiar recursos humanos. Era un diplomado por dos años. Cuando nosotros llegamos al aeropuerto nos dieron nuestra carta de aceptación o nuestra car nuestro permiso de estudios, el mío, eh, bajo el esquema de un diplomado de dos años en Thomson Rivers University. Aquí en, ni en el aeropuerto ni en la escuela se tocó nada del inglés hasta que llegué a Thomson Rivers University y me hicieron un examen de colocación y nivelación del inglés. Pero antes de todo esto, todo fue planificado para llegar al Diplomado de Recursos Humanos. Yo sé que hay muchas dudas al respecto porque todos creemos que no podemos llegar sin un inglés bajo, pero si sí es posible, hay que buscar las universidades si te estás asesorando con, con una agencia o directamente en la escuela, pregunta muy bien porque pues no hay como que mayor información directa que la que te pueda dar tu universidad si es que ya estás en contacto y en caso de que no pues puedes también entrar a la página de True si es que tú quieres estudiar ahí y ahí te dice que es una de las pocas universidades que te aceptan con un inglés pues si no bajo pero que sí te permite estudiar inglés y tus materias académicas a la par. En nuestro video de cómo nos fue o cómo fue mi experiencia en Thomson Rivers University, Nelson Vargas nos deja una pregunta acerca del gluten free, de qué tan. qué tanta variedad hay acerca de este producto, bueno, que esté libre de gluten y qué tan común imagino que es ver eh, pues comer sano, ¿no? En ese sentido. Honestamente sabemos poco del tema porque nosotros no nos hemos enfocado como que a evitar este bueno a tener este tipo de dieta de evitar el gluten pero sí hemos visto lugares donde sí te dice ahí es libre de gluten ¿no? y sí hay varios lugares lo que sí me he dado cuenta es que es ligeramente un poquito más caro igual que lo orgánico pero no es tanta la diferencia Ahora, en el sentido de que una vez que se empieza esta aventura de llegar a Canadá y qué tan saludable es comer, como lo pregunta él, pues es un poquito complicado. Al menos para nosotros fue un poco difícil comer saludablemente al principio. Primera, porque estábamos en un Airbnb donde no teníamos estufa, no teníamos parrilla, no teníamos... este. Pues sí, nada. O sea, sí había un refrigerador, pero pues no había para cocinar. Entonces nosotros pues íbamos y comprábamos comida rápida porque pues no, no había más opciones, porque no teníamos, este pues sí, en dónde cocinar. Y pues sí, o sea, yo creo que era lo más práctico para nosotros. Pero si tú llegas a algún lugar donde... Tengas acceso a una estufa o una parrilla, pues me imagino que este detalle no va a ser el problema. Pero a veces, como vas empezando y vas este, pues viendo qué tienes que hacer al iniciar, papeleos, buscar a lo mejor trabajo, la escuela, el transporte, qué sé yo, pues puede ser que, pues sí, se te vaya como que uno otro día de no comer tan saludable. Pero la, la otra ventaja es que aquí hay Uber Eats, entonces, eh, pues ahí puedes como que entrar ver las opciones y no precisamente comprarlo ahí, pero puedes ir ¿no? a recogerlo o que te lo lleven a tu casa, entonces ya ahí yo creo que va a depender más de qué tanto quieren mantener su, su rutina y qué tan saludable quieren comer una vez que estén aquí. La pregunta que nos hace este Alejandro en nuestro video de eh, cuál es el mínimo de inglés necesario para venir aquí a Canadá. Nos hace el comentario de cómo fue que nos fue con el tema de la Carta de Registros No Penales Y ya que habíamos mencionado que de momento el gobierno de Canadá no había recibido nada En este caso, una vez que mandamos el correo electrónico, nosotros lo hicimos vía papel Mandamos todos nuestros documentos directamente a, a México eh, eh, um, se tardaron aproximadamente 30 días en enviar eh, la documentación a la, eh, a la Fiscalía y una vez que enviaron esos documentos eh, decía que se podían tardar de 60 a 70, 75 días este, eh, laborales para poder eh, de, de entregar esa carta eh, aproximadamente se tardaron unos 60 días y una vez que pasaron esos 60 días eh, la fiscalía le mandó la carta de antecedentes no penales al gobierno de canadá y el gobierno de canadá eh, de ahí de, de méxico la embajada perdón la embajada una vez que la embajada eh, tuvo esos documentos lo envió directamente al a ircc eso fue aproximadamente en eh, agosto septiembre más o menos y de momento eh, Todavía, todavía hasta hace un mes, más o menos, no hemos visto reflejado que ya recibieron la carta de antecedentes no penales. Sin embargo, el tiempo de proceso pasó de ser de aproximadamente un 55% a un 75%. Ese porcentaje de avance, en teoría, no representa qué tanto se ha avanzado, sino que tanto se ha avanzado con respecto al tiempo. Entonces, de momento, solamente el mensaje es esperar, ser pacientes. Otro comentario que nos comentó Silvia y que está relacionado a este tema, en, justamente en ese video de eh, si se había, nos habían pedido por segunda ocasión la carta de antecedentes no penales, es que ellos eh, tramitaron su tema de su carta de antecedentes no penales directamente en persona y que el propio fiscal de allí les comentó que podían hacerlo de manera con un familiar el familiar les iba a poder hacer este trámite y tarda aproximadamente de 5 a 10 días. Y pues es, es, es más fácil enviarlo directamente a la embajada. Y pues ya no hay que esperar tanto estos, estas semanas o meses, ¿no? Porque básicamente, ahorita desde que lo enviamos, fue por ahí de julio, junio más o menos. En el video donde ya tengamos esa respuesta, donde ya se vea en el portal, pues estaremos ahí mostrando las fechas exactas. Y pues sería mucho más rápido, ¿no, amor? Sí, claro. Nosotros pues según pensamos que pues iba a ser como que más dinámico hacerlo desde aquí no teníamos como referencia pero bueno eh, todo nos deja un aprendizaje y gracias por tu comentario seguramente a más personas que en algún futuro estén aplicando para la residencia permanente y lleguen a este paso pues esta es una opción y se sabe que es más fácil o más rápido que se mande una carta a poder con los documentos necesarios y que ellos la tramiten por nosotros. Pero te agradecemos mucho y saludos hasta San Luis Potosí. Como tema adicional, recién aprobé mi examen de manejo y no sé si estos me dieron buena suerte. Son espejos para ver puntos ciegos. Y también lo tengo aquí de este lado, del lado derecho. Por ejemplo, ahí si te das cuenta, aquí en el espejo pues no se ve el carro blanco, ¿no? Y... Con este espejo, con este espejo de punto ciego, pues se ve que tengo completamente aquí el carro. Obviamente esta es una representación de lo que se estaría cubriendo en el punto ciego, ¿no? Y eso lo cubre bastante bien. El punto ciego lo cubre a la perfección. Y también algo que me gustó fue este espejo, que es un espejo mucho más amplio. Y podemos ver también puntos ciegos entonces al momento de que estás manejando que alcanzas a ver el punto ciego de acá inclusive el que, si nada más te haces un poquito acá de este lado alcanzas a visualizar eso no te va eso no te va a exentar de que tienes que hacer los shoulder check ¿no? que la derecha completamente para poder este descartar que te vayan a hacer alguna multa eh, historia de que no haces shoulder check pero estos dos, tanto el espejo de punto ciego como este espejo amplio sin duda alguna este, pues me dio mayor confianza al momento de que estoy manejando y eso ya puedes ponerlo a práctica para hacer, seguir haciendo las buenas prácticas de manejo empiezan los días lluviosos aquí en Vancouver a la derecha tenemos parte de, del mar Ahí se ve el puente que cruza de Nevapú a Está muy bonito. Aquí es uno de los lugares así enormes, muy verdes. Pues ahorita con la lluvia pues quizás no se ve tan impactante, pero cuando hay solecito, inclusive en los primeros días de, no sé, que será mayo, se ve muy muy bonito. Bueno Gonzayas, esperamos que les haya sido de utilidad este video. Ya saben, si les gustó, si les es útil este video, háganos saber con un like, con algún comentario, compartiéndolo o suscribiéndose si aún no están suscritos. Sí, gracias por, por su apoyo, por sus comentarios y esperamos verlos en la siguiente semana. Pues... Cuídense mucho, stay safe, un fuerte abrazo. Bye bye. bye, bye.